La madre llena del dolor que ha tenido que ver con la pérdida de su hijo Jason ha asumido el compromiso con su abogado de salir a limpiar la imagen de su hijo. Dándole seguimiento al hecho donde tuvo que ver donde el joven Jason Sánchez de 17 años de edad perdió la vida a mano de una banda, un grupo de verdugos que se asociaron para poder llevar a cabo la tragedia donde le cegaron la vida a este joven Jason. Recuerdan ustedes que la información se dio a conocerlo en una supuesta confusión por un hecho, delito, de robo que estaba implicando el joven Jason. Pero esto está siendo aclarado de la mejor forma. Está siendo aclarado porque su madre fue la primera que salió a desmentir todo esto que se decía en contra de su hijo y aclaró de la manera real de cuál fue el motivo para esto cegarle la vida a su vástago. Cegarle la vida de una manera cobarde, porque no es solamente el hecho de inventar una mentira para dañar la imagen de este jovencito, sino que se prestaron ellos, siendo tan cobarde, a quitarle la vida en una turba. No se atrevió uno de ellos a enfrentarlo por los hechos que consideraran y como hombre poder discutir con él, sino aprovecharon la condición de una beventina para acabar con la vida de este joven Jason. Esto queda aclarado. En el hecho donde el abogado de la madre y su madre se presentaron ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo a querellarse formalmente ante uno de ellos, que es el principal cabecilla de este hecho. Su madre y el abogado, ellos dicen que son cuatro los que están vinculados a este hecho, pero de manera directa ellos responsabilizan a uno de estos. La madre llena del dolor que ha tenido que ver con la pérdida de su hijo Jason, ha asumido el compromiso con su abogado de salir a limpiar la imagen de su hijo, que todavía en el momento de su muerte no quede manchada con una acusación farsa. El dolor que sabemos que atraviesa esta madre por la pérdida de su hijo será irreparable. Lo que esta madre ha estado viviendo luego de la muerte de su hijo a mano de estos verdugos es algo que será, no hay dinero que lo pueda pagar, ni condiciones que puedan reponer el dolor que significa para una madre la pérdida de un hijo. Usted se le muere a su padre, a usted se le muere a su esposa, y usted hay condiciones cómo llamarla. Se muere su padre y usted queda huérfano. Se muere su esposa y usted queda viudo. Pero cuando a usted se le muere un hijo, esto no tiene nombre, cómo, cómo llamarle, ¿sabía? Entonces, el dolor que embarga esta madre en estos momentos no permite que soportar un minuto más que la imagen de su hijo sea manchado ya con el hecho de haber fallecido. Qué bueno que la madre se arma de valor y en compañía de su abogado, Decide dirigirse ante el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo para aclarar este hecho, este hecho cruel y verdugo que deciden quitarle la vida al joven Jason de apenas 17 años de edad. La madre formalmente ha decidido someter una querella donde acusa con nombre y apellido a los verdugos que le quitan la vida a su hijo, pero de manera muy especial levantar la imagen de su hijo que está siendo manchada con una falsa acusación que salió a relucir. Una confusión, un supuesto hecho. La madre demiente todo esto y saca a relucir el honor y la imagen real de su hijo. Vamos a escuchar cuando la madre se presentó con su abogado ante la sede del Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo. Hoy procedimos por ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, Municipio este a formalizar la denuncia en contra de por lo menos cuatro individuos que provocaron la muerte de Jason, juntamente con la madre de nuestro personal, el día de hoy. Y también queremos establecer y desmentir de que se trataba de un atraco que él ha dado en acciones delictivas. Es por eso que queremos aclarar y que se sepa que hemos accionado en contra de un tal Ángel, ¿Escucharon ustedes ahí el testimonio de la madre y su abogado? Es muy bueno usted salir a decir y acusar cuando una persona ha fallecido que no tiene cómo defenderse. Pero el joven Jason tiene doliente y tiene quien lo defienda, que es su madre y el abogado que ha decidido asumir la representación ante este horrible hecho, que le ha cegado la vida a este joven Jason de apenas 17 años de edad. Me permito hacer la pausa, retorno de inmediato con todos ustedes en este su espacio enfocado.